that's okay how is everybody today tell me okay so my name is James Archer I live in Denver Colorado I have two children they are they're big they're grown my son is 32 years old Or 31. I daughter, don't know. I don't know. 87. And my daughter is 29 years old. <clears throat> okay. Is there anything This... else that you would like to know about me? Algo más que quieres saber sobre yo? Me. Sobre mí. Yeah. That above me. Sobre mí. <laughs> ¿Ah? Entonces, intentemos decir esto, my name is your name, tu nombre, my name is, my name is Ana, and I am from Nicaragua. Ustedes pueden decir eso, my name is Ronald, I am from Colombia. Es la conversación básica de todos los días de su vida para mí, lo que sea. Sí. Entonces, Planeta, <coughs> vamos contigo. Sí. Ok. Hey, Langeska? Um, we cannot hear you. Langeska, we cannot hear you. Try again. David, who are you? Introduce yourself, David. <laughs> um, hello, uh, my name is David. Um, I am from Hinotega, Nicaragua. Um, I'm 31 years old and um, I like music. Um, I like video games and some sports. Um, my favorite color is uh, I have four. Four? Red. Four colors red, okay. black. The uh, yellow and green, okay. Black, red, yellow, and green. Yes, excellent. Okay, but of those four colors, what is your favorite color? Yellow, yellow. So, you have one favorite color, the most favorite, uh, the, most the most favorite, favorite. Uh, is yellow. But okay, my favorite, David. David. Yes. Say yellow. Yellow. Muy bien, muy bien. No, no yellow. yellow. No yellow. Yellow. yellow. Yes. Muy bien. Este es lo que va a pasar. Es cuando, ok, David y yo somos amigos, ¿sí? Entonces es más fácil para practicar juntos, ¿sí? Esta es la idea de, de Sharelingo. Es que hay mucha gente que quiere practicar cuando... Somos amigos, es, es más fácil corregir. yellow. yellow. Eh, corregir la pronunciación, que es lo que, lo que se trata el, el programa Charlingo, el sí. practicar el español y el inglés de la forma correcta. Sí. Ok. Ok, um, tenemos a Christopher. Christopher es mi sobrino. Ok. Sobrino, por favor, siéntese. Y vamos sí. a hablar uh -huh. aquí. Uh, muy bien, muchas gracias. Entonces, um, Christopher está, um, va a empezar la universidad este año, entonces va aprendiendo inglés. Uh -huh. Y tenemos a Gretel. Eh, Gretel, no veo tu video. No. Y a Milena. Milena, tampoco te podemos ver. Eh, por favor, traten de activar el video. Ok, aquí está Milena. Hola. Milena ¿Breto? y Gretel. ¿no? Hello. Hello. Good esta job. Reunión, esta reunión es para conocerlo para que ustedes en realidad nos conozcan y sobre todo conozcan a james james es el fundador del proyecto chiringo y ha estado trabajando en los últimos cinco años con este proyecto trabaja apoyando a ongs con clases presenciales en colorado con compañías con empresas privadas eh, entrenando al personal enseñándoles inglés y español entonces hoy él quiere conocerlos a todos ustedes y eh, quiere saber si ustedes tienen alguna pregunta sobre el programa o si necesitan saber alguna cosa, si tienen dudas, lo que sea, uh -huh. eh, para responderlas a ustedes. Eh, antes que eso, en enero empieza el entrenamiento. Ustedes eh, se van, los lo vamos a registrar en enero. Ustedes van a recibir su nombre de usuario y contraseña para la plataforma. Y ahorita están viendo. El, este curso pequeño que se atrasó tres días por la extensión de tiempo que le dimos, porque nos solicitaron pues que extendiéramos el registro, ¿verdad? Entonces pues estamos ahí con esos tres días de desfase. Um, para hoy, um, James quiere hablarles sobre ah, a este tema también, y eso es lo que van a encontrar ustedes aquí, eh, el que si hay una clase, ustedes tienen dudas, o si James considera que necesitan y hablar sobre esto, pues reunirlos así o reunirlos en el grupo y uh -huh. hacerlo. Entonces, si tienen alguna pregunta, pues aquí está James. Sí. Primero, um, presentaciones. Por favor, presentaciones de todos. Y después uh, podemos hablar de este tema. Um, pero primero, ok. Uh, David, gracias. Ronald. Otra vez, Ronald, ¿dónde vives? ¿Por qué quieres hablar inglés? Pues yo vivo en Colombia. Soy estudiante activo de la universidad. Estudio física, uh -huh. física, matemáticas. Eh, en la universidad dan cursos de inglés, pero realmente no le había prestado atención. Pues uh -huh. se dedica más al tema de, de las materias importantes, pero ya, ya estoy prácticamente culminando mi carrera y me he dado cuenta que, okay. que, que aquí en Colombia no, no, no voy, voy a poder desarrollar okay. mi carrera bien. Sub, Necesito sub. estudiar inglés. Aprender inglés y a dominarlo para, para que se me hagan más puertas. Porque aquí es difícil. Aquí no invierten en, en ciencia. Uh -huh. En otros países sí. Y, y pues la idea es, quiero aprender ¿no? para... Para viajar. Ah, ¿dónde quieres ir? A Canadá. Ah, sí. ¿Cuál sí, parte no. de Canadá? Uh -huh. Quiero uh -huh. establecerme en Canadá. Uh -huh. Entonces, he mirado por ahí que hay intercambios, pero siempre exigen el habla. Uh -huh. y pues por ese lado estoy, estoy crudo. Tengo que... Muy bien. Que ok, gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias. Um, <coughs> Langesca, you try again? ¿quieres tratar otra vez? No, no te oigo. ¿Está bien? Ok, bien, sí. sí. Bueno, mi nombre es Langesca Montegueda, vivo en Cinoteca, Nicaragua. Mi color favorito es el negro y el dorado. Eh, mi motivación por aprender inglés son, como ahora aquí bajo la revisa si uno quiere aprender inglés, entonces para tener un mejor trabajo, para superarme a mí misma, para superar mis retos, cosas así. Mm -hmm. Muy bien. Ok. Ronald, I'm going to mute you. Ok, there we go. <coughs> um well nice to meet you nice to meet you say What? say nice to meet you too nice to meet you too nice to meet you too say that nice to meet you too yes okay good job all right thank you Ok, uh, cristian Christopher Christopher, I'm sorry, Christopher. Um, buenas, mi nombre es Christopher, tengo 17 años. Este año, eh, bueno, el año siguiente tengo que ingresar a la universidad y se dio la oportunidad de que entrase en el programa de en el programa de becas lo cual fue bastante bueno porque eso me va a permitir encontrar una carrera que, que utilizando el idioma inglés pueda superarme y pueda tal vez encontrar un trabajo en el extranjero. ¿Y qué quieres hacer? ¿Sabes? Eh, quiero ser ingeniero civil o arquitecto. Oh, muy bien. Muy bien, muy bien, um, muy inteligente. Sí, OK, con, con inglés. Sí, puede trabajar mucho más porque mi pregunta es por qué. Si quieres ser un, un doctor, um, las palabras que quieren aprender son diferentes de si quiere hacer algo diferente como ingeniero. ¿ok? Pueden enfocar en el vocabulario que va a ayudarles más está bien entonces para, para ti por supuesto bueno por ejemplo uh, uh, for engineering ingeniería ok los números es importante que tú puedes cambiar los números en su mente inmediatamente por ejemplo entonces tú puedes empezar hoy con para practicar los números entiendes puedes uh, puedes decir sus, su número de teléfono en inglés si no si no puedes decir quiere practicar su número de teléfono en inglés puedo ayudarte es um, five, eight, six, seven, five, five, five nine that's excellent good job. Yeah. Good, job. good job that's awesome oh my god yes. okay. okay so um, you've got the numbers <laughs> so so the next thing like for your engineering um, it's it's going to be about uh, the words that will help you get to be an engineer and to talk to other engineers para para ser ingeniero y para y también para hablar con otros ingenieros sí muy bien bienvenido hola carlos cómo estás Good. ok <coughs> who's next <Mírate. risa> hola david cómo estás Mm -hmm. Bien, ¿y tú? Good. Okay? Tell us about yourself. Cuéntanos de ti, Carlos. Ah, Ronald, David. A ver, estoy confundida, David. Sí. David Cárcamo, cuéntanos de ti. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Eh, mi nombre es Marcelo David Pérez Cárcamo, soy de León, de León, Nicaragua y mi meta es eh Vencer mis miedos al hablar con otras personas, porque yo, yo he estudiado ya antes, pero me falta desarrollarlo, porque muchas veces me da pena. Ok. So, ahora, hoy... Eh, entonces, esa sería una de mis metas. Muy bien. ¿Hoy tiene miedo de hablar? ¿Perdón? ¿Hoy tienes miedo sí. de hablar? ¿Hay, hay, en Enfrente de otras personas desconocidas. Ok. So. No somos desconocidos. <risa> Háblanos en inglés. Ahora somos amigos. Háblanos sí. en inglés. no algo. Esta es la... Eh, ok, me voy a presentar de nuevo. Ok. Sure. Me voy a presentar de nuevo. Sí, en inglés. Uh, my name is Marcelo Yes. My name is Marcelo David Perez Carcamo. Uh, I studied at Una Leon two years ago. Um, what uh, I had an accident uh, four years ago, uh, and so I I lost my arm, my right arm. Mm -hmm. uh, and now I want to I want to learn English because I would like to to to get a, a job, you know. Because for me is difficult eh es difícil find a, a a a job here in eh, Now ay ya me perdí okay yeah. no very good that was very good Excelente I, Yo entiendo, Gracias. entiendo cada palabra muy bien su pronunciación es muy bien um, podemos ayudarte con la confianza de hablar pero realmente Um, buen trabajo. Excelente. Sí, por supuesto, tú puedes cambiar toda la vida, um, puedes trabajar en línea con su computador o hay muchos, muchas opciones, sí, cuando hablas inglés. Good job. Otra All duda. Right. Everybody. Gracias, gracias. Good job, Tengo David. otra duda también. <ríe> ¿Sí? ¿Otra duda? Eh, sí. Muchas veces cuando estoy hablando con unas personas por el miedo, tal vez mi mente se bloquea y sí, hay palabras que no entiendo. ¿O oh, será que no tengo mucho vocabulario? Como yo. Cada sí, día, sí. cada día estoy aprendiendo día, más, sí. más Pero, vocabulario. Sí. Uh, vamos a hablar uh, un poco después. Vamos a hablar un poco de este tema sí, para aprender más vocabulario. Muy bien. Ok. Gracias, David. Gre Greta, Perdón. Tu turno. Ok. Ok. Greto. Tu micrófono está apagado. Activa tu micrófono. Está muti, está apagado. ¿En, la, en el teléfono hay una opción para... Ok. ¿Ya? Ahora sí. Eh, bueno, hola a todos. Mi nombre es... Gretel Blandón eh, soy de jinotega Nicaragua y bueno, yo quiero darle gracias a James ah, por no, esta gracias. oportunidad que nos está dando a todos los que estamos aquí uh, también a Ana porque eh, de hecho ella es mi prima, mi comadre y eh, <laughs> ¿sí? Sí, es mi comadre <laughs> <risa> ¿Cuántos tiene? Uh, I have like five comadres, cinco <risa> Pero Gretel es su favorita. Gretel, es, Gretel, yes, yeah. Uh, my mom also es my comadre. Don't tell her that she's my favorite, okay? okay? Bueno, okay. Yo me di cuenta de las becas gracias a ella. Uh -huh. eh, ¿Qué les puedo decir? Soy madre de dos hermosos bebés, mm. y en realidad yo quiero aprender a hablar inglés. Es muy importante para trabajar, para todo lo que ustedes quieran, pero en sí, para mí es muchísimo más importante, porque tengo un niño que todo me pregunta, y muchas veces yo me quedo así, no tengo que contestarle, y mami, a veces pienso que sabe más inglés él ahora que yo. Ajá. Está bien, ¿cuántos años Entonces, tiene su hijo? Cuatro. Cuatro, muy bien. Otro oh, muy sí. inteligente. Good. Sí. Ok. Bien eh, bien. Gracias. ¿Qué más? No sé qué algo más que quiera que les cuente de mi vida. <risa> <risa> tengo mucho tiempo de, de no estudiar okay, y tal vez tal vez no se me complica mucho okay. ah, eso espero verdad que pueda okay. aprender mucho con ustedes sí por supuesto okay vas a aprender y vas a hablar inglés pronto yo calculo que ustedes para marzo abril van a hablar van a hablar inglés oh. van, a, van a aprender no van a en la clase de hoy eh, hay una cosa que les explica a ustedes cuánto tiempo les va a tomar eh, hablar, alcanzar niveles de conversación, um, niveles de conversación en su trabajo, como decía James, a Christopher para ingeniería, doctores, eh, lo que sea, eh, niveles conversacionales generales, ustedes pueden hablar con cualquier persona sin importar el tema, eh, nivel de confort, entonces, todo esto, y eh, yo calculo que para abril o marzo ustedes van a ser capaces de venir a una reunión como esta y hablar inglés. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, empezar, yeah. no sé, conversaciones básicas y tal vez no van a saber muchas palabras, pero pero van a poder eh, hacer las oraciones, eh, empezar eso. Uh -huh. right. Muy bien, Milena, ¿qué se hizo Milena? Okay, Milena y David, sí, start your video, por favor. Muy bien. Hola, Milena. Hello, Milena. How are you? Hola. Ya. Bien y tú? I'm very well, thank you. Very well. Say very well. Diga, <laughs> Milena. Diga very well. No entiendo. Okay. No te preocupes, no te preocupes. ¿Me oyes? ¿Me oyes bien? Ok. So, bueno. tell us, tell us, cuéntanos, ¿dónde vives y por qué quieres hablar inglés? Soy de Jinotega, Nicaragua. Eh, quiero estudiar inglés porque me va a dar más oportunidades de trabajo. Porque eh, en, en Nicaragua es un país donde hay, eh, vienen, hay turismo. Entonces, eh, vienen personas de otros países y puedes ganar dinero eh, siendo traductores de ellos y ayudándoles a aprender un poco de español. Y antes, ¿has, ¿has encontrado extranjeros que hablan inglés? Sí, pero... Por desgracia, no le entiendo mm. mucho. OK, entonces, por ejemplo, este es un buen ejemplo. OK, si tú quieres trabajar en um, turismo, en. Uh, con hoteles o restaurantes o en, en la área de turismo. Su vocabulario, el vocabulario que necesitas es diferente de para. Salud, por ejemplo, sí. Entonces puedes enfocar en, en el sí. vocabulario para turismo y puedes uh, tener éxito en su um, hmm, en su área uh, mucho más rap más rápido sí good okay bienvenida tiene, ¿tiene preguntas uh, sobre este um, programa? No, ninguna. Estoy eh, okay. bien con toda la información. Ok, vamos a hablar más un poco después. Gracias. Ok. <coughs> okay. ok. Welcome everybody. Bienvenidos a todos. Ok. ¿Qué uh, should we Gracias. start with, Ana? ¿Should we uh, share the screen or do you want to? Yes, you can share your screen. Um, okay. Okay. You can explain be. them quickly about this person. Okay. Um, can you see my main screen? Yes. Okay. So, let's go up to the top. Esta es la le lección número tres para esta semana. Okay? Vamos a empezar uh, el programa en enero, pero esta semana estamos compartiendo... Um, pocos, pequeños lecciones uh, de, de este programa, ¿sí? Y hoy vamos a hablar un poquito de las dos partes que necesitan para hablar otro idioma. Bueno, uh, primero, por supuesto, ustedes necesitan aprender vocabulario. ¿Sí? Of course, of course. Ok, alguien, ¿cómo, cómo pueden aprender más vocabulario? ¿Qué, qué usa? Alguien. Anybody. Alguien como yo, eh, David, no, este, tu, tu, tu, tu, micrófono está apagado. Este, sí, se me escucha. Uh -huh. Pues, por ejemplo, eh, yo cuando no sé alguna palabra o quiero decir una palabra en inglés yo lo busco en lo que es traductor o busco sinónimos o, o busco el significado de esa palabra entonces para aprendérmela yo trato de implementarla en una, en una oración entonces sí. eso eso me ayuda un poco a, a, a retenerla en mi mente sure of course pero dónde encuentras nuevas palabras <clears throat> Eh, es que en todos lados se encuentra una, una nueva palabra Por ejemplo, de Ana, lo puede escuchar de Ana que me diga eh, alguna cosa Entonces digo, eso yo no lo sabía O incluso, eh, eh, por ejemplo, hoy hoy mismo, hoy no sabía que era mango Ay, estábamos, estábamos hablando de eso con Ana y con James De que qué es eso, entonces yo no sabía entonces busqué lo que era el traductor, busqué en todos lados y pues, al final tuve que preguntarle a alguien que sí supiera. Sí. Entonces le pregunté a James qué significaba y es eh, algo desordenado. Que eh, incluso a él le dije que es como lo mío, lo que me pasa con sí. mi inglés, es desordenado. Pero, pero sí, pero su, su nivel de inglés es <coughs> medio o avanzado, pero siempre encuentra nuevas palabras. Sí. Sí, siempre, siempre se, sí. se encuentro algo nuevo para, para aprender. Sí, es, es lo mismo para mí. En este momento estoy leyendo, uh, mira, yo estoy leyendo este libro de El Alquimista, de Pablo Cuelo, ¿ok? Y hay, para mí hay muchas nu nuevas palabras, muchas nuevas, muchas palabras nuevas. ¿Cuál es eso? Mm -hmm. Yes, that's correcto. Okay, so and uh, so, yes, you need words. Okay. Por supuesto, necesitan vocabulario, pero hay muchos, muchas opciones para encontrar nuevas palabras. También tenemos una un parte de nuestro programa donde nosotros tenemos los primeros cinco mil palabras en inglés y con cada nivel tenemos uh, varias palabras que ustedes pueden aprender cada día. Pero <coughs> para aprender nuevas palabras, necesito al necesitan algo más que aprender nuevas palabras o oraciones. ¿Qué necesitan? ¿Alguien? Verbo en otro tiempo. Mm -hmm. Um, he said, um, the verbs, um, you know, past, present, and future. Ok. ¿Otros tiempos? Sí, por supuesto. Mm -hmm. This is grammar. Grammar. La gramática. ¿Sí? Como <coughs> yo puedo decir, ayer voy a la playa. Y ustedes pueden corregirme, ayer fui a la playa. ¿Sí? Esa es la gramática. Okay. Y por ejemplo, um, nuevas palabras o palabras nuevas. Es la gramática, ¿verdad? Sí, miren muchachos, una cosa en esta clase, les vamos a poner el enlace en, en el grupo después de esto. Um, aquí nosotros les estamos pidiendo que ustedes escriban la mejor forma para cada uno eh, de encontrar o aprender palabras. Sí. Puede ser con Duolingo en la aplicación, sí. puede ser con puede ser leyendo, puede ser viendo caricaturas en el teléfono. Hay muchos modos. Las caricaturas para los niños, de hecho, son excelentes para aprender eh, lo, lo básico. Uh -huh. Pero o sea, cuando, yeah. si para mí, por ejemplo, la mejor es Duolingo, yo voy a tener siempre la aplicación en mi teléfono y voy a tratar de encontrar nuevo vocabulario. ¿verdad? Sí. Pero si para ustedes leer, pueden, o sea, o el traductor, como David, agarran Google Traductor y ya, buscan la palabra. ¿Cómo se dice mesa? Entonces Google les traduce, ¿verdad? Sí. Entonces ustedes ya saben, saben cómo es inglés, saben cómo es español, e inclusive Google Translate es mi favorito, cuando no sé la palabra, porque puedo darle clic en el speaker, en el... En el icono y me da la pronunciación. Si lo vuelvo a tocar la segunda vez, me lo dice más lento y la tercera vez más lento. Entonces, yo puedo oír cómo, cómo es la correcta pronunciación. Yo les recomiendo eso. Sí. Entonces, como ustedes, la mejor, o si ustedes, por ejemplo, quieren saber cómo se dice, um, no sé, los colores para, para ayudar al niño en la escuela, ¿verdad? Uh -huh. para Gretel. Entonces, vos vas, usas o el Google Traductor y buscas colores. Y vos escribes en español, amarillo, rojo, verde, celeste, negro, blanco. Y vos vas a dar la traducción. Y eso vos lo puedes copiar en tu cuaderno. Porque en la lección 1 se les pedía que ustedes tuvieran un cuaderno donde ustedes apunten todo eso. Se lo ponen en su cuaderno y ustedes ya van a saber. ¿Verdad? Si el problema, después no se preocupen por la práctica. So, es lo siguiente. Entonces... entonces ¿Todos tienen un cuaderno? ¿Todos no, tienen? No. Ok. Um, Hay varios. You can have a big one, grande o pequeño. Para mí prefiero un poco más pequeño, porque ustedes pueden usarlo en cualquier lugar. ¿Sí? Trae con, contigo, ¿sí? Ok, entonces esta es para vocabulario y las lecciones y también la, el, um, la gramática, pero cuando escribes algo es otra parte de tu mente y es más fácil recordar. ¿Sí? Ok. This is really important. Esto es muy importante para esta... Ok. Yo sé que en su teléfono puede tener Duolingo y lee y lee y practica, practica, pero cuando encuentra uh, una palabra que no sabes. Um, Ana, tell them, don't just go to the next, don't go to the next word, write that word in the notebook. Okay, cuando ustedes no sepan una palabra, entonces ustedes no tienen que olvidar esa palabra, no tienen que, no, no, no sé cómo se dice excelente, no voy a, no voy a siquiera intentar buscarla, voy a aprender cómo se dice amarillo. Vamos. <coughs> No sabemos la palabra, buscamos, preguntamos, escribimos, las veces que sea necesaria para aprenderla, pero nos enfocamos en eso. ¿Por qué? Okay. Yo voy a tratar de, de decir algo, ¿ok? okay. Mira, en, en 30 minutos, pueden, ustedes pueden encontrar 30 o 100 palabras, pero no pueden... <risa> aprender 100 palabras aprender. no es posible aprender 100 palabras en 30 minutos pero y si cada día um, trata de entender trata de aprender 100 palabras vas a aprender 100 palabras en 100 días realmente no es como es, es demasiado ok es mejor si aprende uno o dos o tres palabras cada día va a tener éxito más rápido aprender muy bien varias palabras cada día que muchas palabras a la vez. I hope that makes sense. OK, what is the other thing? Bueno, necesitan el base. Right? Base es la base. La base, la, el y la. Estoy aprendiendo el y la. Eso. Bueno, difícil. Estoy aprendiendo también, también estoy aprendiendo bien y buen. Ok, hay muchas cosas, pero en esta forma podemos aprender. Ok, ok, la base, right? So, vocabulary and grammar. Everybody say vocabulary and grammar. That, yeah. <laughs> Good job, thank you David. Okay, what is the other thing? What is what is the other thing? ¿Cuál es la otra cosa que necesitan todos? Practice. Practice, of course, la práctica. Okay. okay. <clears throat> dos tipos de la práctica escuchar y hablar escuchar y hablar los dos son muy muy importantes y para la mayoría sí pueden escuchar con la música o la radio televisión películas sí hay muchas oportunidades para escuchar inglés sí y es importante que escuche inglés lo más posible um, cuando está trabajando escuche inglés ok, okay. pero pero donde pueden practicar hablar Speaking. Hablando. right here aquí okay. en en Cherlingo. están aquí para practicar para la pronunciación y para la confianza de hablar, sí, okay. So, <coughs> aquí tenemos. Todos tienen esta. Ana, este es un PDF, sí. No, Es um, just this one uh, page. Uh, okay. They have these three homework in this page. They need to write in their notebook. Okay. So. You need your notebook. You need to write. Escribe en tu, en tu cuadernos cuál es el mejor método para ti a la hora de aprender vocabulario y gramática. ¿Qué usan? Es Duolingo, es Rosetta Stone, es leer libros, es... Uh, ¿Qué es? Pero, su tarea es solo escribir. ¿Cuál es el mejor método para ti? Ok. Otra cosa es, ¿cuál es el, el mayor obstáculo para ti a la hora de practico, practicar o hablar con otras personas? ¿Qué necesitan para hablar con otras personas? experiencia, sí, la práctica. Es uh, la confianza de hablar. En esta manera ustedes pueden ganar confianza. David. Carcamo. Ok. Um, ¿Cuántas palabras necesitan? Ana, ¿quieres explicar un poco? Otra vez de los niveles de trabajo, conversación, comfort y para hacer nada. Así natural. es. Um, uh, hay cuatro niveles. El les ha dividido a ustedes eh, los módulos de inglés que van a ver en cuatro niveles principiantes, dos básicos y dos intermedios. ¿verdad? Son cinco niveles que ustedes van a hacer. ¿Verdad? Pero eh, hay un promedio de palabras que ustedes necesitan aprender eh, para, para empezar a hablar. Entonces, en dos meses ustedes pueden aprender 500 palabras. 500 palabras específicas. Como decía James, son 500 palabras que yo puedo aprender um, para trabajar, para mi vocabulario diario en mi trabajo. ¿verdad? Esa les va a tomar alrededor de do, dos meses. En seis meses o hasta un año. Esto depende de cuánto tiempo ustedes eh, trabajen cada día. Sí. Sí, ok. ¿Verdad? Entonces, les puede tomar seis meses. Seis meses es perfecto. Ustedes pueden llegar a hablar, a entablar conversación. ¿Verdad? Por ejemplo, David, David está por ahí. <risa> Solo necesita más práctica, ¿verdad? En un año, ustedes deberían ser capaces estudiando diario, estudiando oh, tantas horas a la semana, y alcanzar el nivel de confort, que ya estamos hablando de un nivel intermedio, donde ustedes van a hablar con James, conmigo, con cualquier persona, ya sea que la conozcan o no la conozcan, sin miedo, sin pena, sin estar pensando en, ay, no sé esta palabra, o tener que traducir en su cabeza, ¿verdad? Y inclusive, si no saben alguna palabra, es fácil preguntarle, yo a James le pregunto, ¿cómo se dice? o es esta palabra y le explico yo no sé por ejemplo cómo se llama la, la cafetera yo no sé la palabra para cafetera yo le digo James what is the thing that make your coffee what <laughs> Which is, is that the word? thing what is that thing okay easy yeah. sí, yo le pregunto no no hay problema okay o, por ejemplo, la, la silla mecedora, <risa> ustedes no van a creer, porque okay. la silla mecedora que nosotros tenemos aquí, yo no sabía cómo se llamaba la silla mecedora, entonces yo, ¿cómo se llama esa cosa? Pues se llama Rocking Chair, ok, entonces me contó, uh, porque yo le llamaba Rocky, y es Rocking rocking Chair, entonces nosotros preguntamos, eso es lo bonito de, de, de esta comunidad, hola Ceci, de que nosotros podemos eh, aprender juntos, ¿verdad?, entonces la tarea aquí también, son tres, tres tareas que tienen que hacer, es que ustedes escriban como su objetivo. Ustedes tienen que alcanzar cuatro niveles en un año, ¿verdad? Es Exacto. importante. Ustedes van a llegar al intermedio 2, donde van a hablar con todas las personas. Ese es su objetivo a final de año. Entonces ustedes tienen que escribir en su cuaderno cuán, cuál es el objetivo, cuántos meses y cuántas horas de estudio diaria, por ejemplo, van a tener para alcanzar eso. Cuánto tiempo le, le van a, a, a poner a alcanzar el, las 500 palabras para trabajo. Inclusive si ustedes tienen vocabulario que necesitan aprender, lo pueden escribir nosotros les vamos a ayudar. ¿Cuánto tiempo les va a tomar? Eh, de 6 a 12 meses eh, para hablar conversación estas son las tres tareas para hoy y pues muy bien gracias ana gracias gracias ok pero quiero hablar un poco más de este primero um, el primer mes o dos meses los primeros palabras para su trabajo por ejemplo ok para voy a repetir otra vez ok Solo necesitan entre 250 y 500 palabras para su trabajo, para ganar trabajo. Ok, entonces, <coughs> so ¿qué tipo de trabajo quieres, David? Tomate. Perdón. No entiendo la, la pregunta. Ah. Um, ¿tú, qué, ¿En qué te gustaría trabajar, David? O cuál sería el vocabulario que vos necesitas o crees que podrías necesitar para encontrar un trabajo bueno para vos. Puede ser traductor, por ejemplo. ¿Sería turismo? O puede ser. Ok. Por ejemplo, OK. Un, bueno, entonces, un ejemplo. Si quieres trabajar con, con extranjeros, ¿qué necesita aprender para trabajar con extranjeros? Entonces, tú puedes escribir en su cuaderno ¿ok? las frases que necesitan en español. Puedes escribir en español las frases que necesitan. Puede traducirlos con Google Translate, con Google. Sí, puede traducirlos con google después ok esta es lo más importante después de traducir las palabras que necesitan pueden practicar con alguien como yo conmigo o con otra persona otro americano para tener la confianza de hola para tener la confianza Hello. Hola de Denver, Colorado. Diga. Sí, diga, diga. Es su tienda. No, de un primo. Ok. Aquí vengo a tomar Wi-Fi. Ok, muy bien. Ellos tienen wifi. Ok, entonces todos de ustedes pueden empezar. Solo necesiten escribir lo que quieren decir primero. Okay. La prioridad. Ok. Sí, otra tarea para terminar esta reunión, para la próxima reunión, traiganos. Yo soy. No. Hola, ¿qué tal? Una conversación básica. Empecemos con una conversación básica. Eh, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Estoy muy bien. Hoy hice tal cosa. Simple, sencillo. Entonces, en la próxima reunión, eh, podemos hacer eso. Práctiquenlo, practíquenlo y se necesitan ayuda para traducir o para pronunciar. Nosotros en el grupo les vamos a ayudar. Um, Ana, debemos... Should we, ¿Should we show them like, the, like one lesson? Mm, yes, we can show them. Uh, we can share that tomorrow with them uh okay i can do it now we can prepare oh, okay. uh easy okay an, an easy and quickly quick lesson for them no i'm just talking about like from the formatted materials mm -hmm. um That's the lesson number one lesson number one okay this. okay beginner one um lesson one oh no i want basic one Basico one entonces James les va a compartir a ustedes eh, la lección de inglés, la lección 1 del nivel eh, básico, eh, perdón, para principiantes. Ustedes saben, en la escuela empezamos por los números, los colores, eh, todo eso lo incluye, pero eh, como la idea es que ustedes desde el primer día empiecen a hablar inglés, entonces les ponemos la, la presentación, el inicio de la conversación. Hi, how are you? Live hi James how are you so this is a basic one lesson can you yes. can you see this exactly. who wants to uh, do No, this you are not sharing that what am i sharing okay. um. sharing the main screen okay can you see David Uh, no, David Ugarte. Can you see the? Can you see my main screen? Yes, I can. Okay, so you see lesson one. Yes. Okay. Can you? Uh... So here's what's going to happen. Um, okay, David. Thank you, uh, Ronald. Ronald, you ready? Uh, hold on ronald i want to enable your microphone uh ronald ronald ronald ronald ronald unmute okay ronald talk to me okay puedes ver mi pantalla sí okay por favor en español español no inglés Lee los primero uno a seis en español. Buenos días. Mi nombre es. Yo soy de. Mucho gusto. El gusto es mío y bienvenido. Muy bien. Muy bien. Good job. Ok. Ahora yo voy a leer inglés. Escucha, ¿está bien? Ok. Good morning, my name is, I am from, nice to meet you, nice to meet you too, welcome. Ok, okay. ahora si quieres puedes leer en inglés y estoy aquí para ayudarte y después yo voy a tratar de leer en español y tú puedes ayudarme. Okay. Good morning. My name is I'm from nice to nice, nice. nice to meet you. Nice to meet you too. Welcome. Excellent. Good job. Ok. Es su primera vez. Y ahora estás hablando poquito, pero estás hablando en inglés. Y ahora yo podemos tener un, un, un muy. Ok. Ok, Ana. Está bien. Gracias por todo. Me tengo que ir, chicos. Me gusta verlos. Uh, voy a seguir en el grupo, ok? Y espero verlos en la próxima reunión. ¿De acuerdo? Okay. Me dio gusto conocerlos a todos. Seguimos en contacto. Ok. Bye. Bye. Bye. Ok. So, esta es la forma de Sherlingo, ok? Donde ustedes van a practicar con los americanos tú vas a leer primero en español y ellos en inglés entonces tú pueden escuchar el inglés después pueden tratar de hablar en inglés y ellos van a estar allí para ayudarles. me entiendes ¿Sí? ok y ahora bueno, este es, es el nivel básico. Creo que yo puedo decir, buenos días, mi nombre es, yo soy de mucho gusto, mi, el gusto es mío y bienvenido. Pero cuando yo tengo problemas, cuando yo tengo problemas, Ronald puede ayudarme. ¿Sí? Entonces, en este programa es muy, muy más cómodo. ¿Entiendes? ¿Esta es cómo va a funcionar? Ok, voy a terminar. Ok, muy bien, chicos, todos. Muy bien, mucho gusto. Um, Gretel, ¿tiene preguntas? ¿What is the next uh, class? ¿Who was that? David. Ok, let me unmute all of these things. Unmute, David. unmute. Mm -hmm. James, yes. Uh, it's a good opportunity to, to tell us about the YouTube channel and um, all of them can practice and um, familiarization with uh, all the videos inside. Good job, David. Um yes, let me show that. I momentito Uh, let's see here. I'm gonna try and get there. Um, David, what is what is the YouTube channel? It's uh, slash uh, Sharelingo. Hey, one minute. Hey, just one second. My channel. I creo que tengo momentito. Ok, yo voy a compartir otra vez. Ok, uh, voy a compartir otra vez. Pantalla. Ok, Sharelingo tiene un canal de YouTube. ¿Sí? Ok, y ustedes pueden ir. Uh, YouTube. Uh. Ok. Um, no sé si ustedes pueden ver mi pantalla, pero es youtube.com barra Sherlingo o y ustedes pueden ver este canal. En este canal tenemos muchos, muchos videos para enseñar uh, vocabulario y pronunciación. También ustedes pueden escuchar este videos por su teléfono. No es tan importante que, que mira los videos, pero también pueden escuchar. Ok. Um, la próxima reunión, realmente no sé, uh, porque este programa, bueno, um, creo que vamos a tener muchos. Um, el programa va a empezar en enero, pero voy a, yo voy a estar aquí lo más posible, antes de enero. Um, si ustedes tienen preguntas o dudas. Um, al mínimo voy a estar aquí cada sábado um, y creo que muchos otros otros días y sí pero estoy aquí este es este es más de mi trabajo este es mi sueño para juntar culturas esta es, es, es mi misión en mi vida ok entonces yo quiero juntar culturas. Yo quiero trabajar con ustedes. Esta es... Tenemos clases aquí en Denver. Esta es la primera clase para otras partes del mundo. En este momento es pequeño, yo sé. Pero estamos probando si, cómo funciona. Y bueno, vamos a tener miles o millones de personas. Realmente. Vamos a ayudar millones de personas. Es mi meta. Es mi... Es mi sueño. Sí. Um, y, y a un costo muy barato. Okay. Entonces, entonces, si ustedes necesitan algo, escriba en en uh, el grupo. En el grupo de Facebook, escribe su pregunta. Ana o David o yo vamos a responder a sus preguntas. Y también, uh, no sé si ustedes conocen, pero Ada Ushia, Ada también trabaja mucho con el grupo, no está aquí hoy, uh, pero ustedes van a conocer a Ada Ushia también, ¿está bien? o okay. oh, Realmente, pienso que muchos de ustedes ya conocen a Ada, ¿verdad? Lo que somos nosotros, lo que somos familia, este sí la conocemos. Por ejemplo, Gretel, eh, Christopher, Milena, eh, Langesca incluso la conoce. Eh, pues sí, eh, lo, los únicos serían, los, este, por ejemplo, David Cárcamo, que él ya, ya no pertenece a la familia, pero sí a la familia Charlingo. Sí. Eh, y igual que Ronald, él, él, él está... No lo conoce, tal vez lo ha visto en el post de, de por Facebook, pero per, en persona no. Eh, sí. Tal vez en la próxima reunión sí tenemos el... Ok. La Yo voy a hablar con Ana cuando podemos hacer so, esto uh, otra vez. Um, y vamos a apostar en, uh, en el grupo. Otras cosas, otras preguntas para mí. Eh, esto, los, los, estos estos videos, ¿usted vuelve y los sube a la, al Facebook, al grupo, o cómo va a ser la dinámica? Perdón. Estos, estos, estas grabaciones, ¿usted vuelve y las sube al, las postea en el, en el Facebook o no? No, en uh, YouTube, en YouTube. Ah, okay. ok. Ok, es un canal, es un canal de YouTube. Ok, gracias. Sí, um, Hay muchos porque hay demasiados. Hay muchos. Sí. Y cada cada semana tenemos más videos. Casi todos los eh, todos los días eh, es, se postea lo que son videos de, por ejemplo, lo que se presentan las cinco mil palabras más comunes. Eh, para aprender el inglés. Eh, está la parte donde está James eh, hablando él solo, que él te dice la, la parte de inglés y también te dice la traducción en español, la forma correcta de decirlo. Y también está la dinámica de, de Facebook Live, que lo hace con Ada, entonces él practica su español eh, y ella practica su inglés. Entonces, ella lee y así pues lo que se implementa es lo que es el, el método charlingo, que uh -huh. es practicar el uno con el otro. Eh, y esto pues te ayuda a, por ejemplo, como a David Cárcamo, que él vaya perdiendo el miedo, igual que a todos nosotros, como igual me pasó a mí, que al principio yo no, no me daba un gran pánico este, hablar el, el, el lo que era el inglés, entonces no... A lo mejor yo sabía, pero por miedo o por temor a, a, a decirlo, eh, no, no lo hacía, porque eh, nos pasa mucho eso, de que sabemos, pero por temor no, no lo decimos. Y eso nos, nos cohíbe como se dice, eh, y más bien nos perjudica en el aprendizaje. Entonces, por más que lo hablemos mal o lo digamos mal, lo que sea, eh, tenemos que que decirlo. Entonces, para eso está el, el, el proyecto Charlingo, sí. para practicar su inglés y los van a practicar su español también. Gracias, David, para explicar todo. Good job. Ok, ¿otras preguntas? Okay. ¿Todo bien? ¿Listos? ¿Sí? Ok, su tarea. Recuerden su tarea. Es tener poder. Escriba su meta principal. Escriba... Um, empieza a escribir palabras que quieren hablar y después um, podemos practicar más. Ok, listos. Bueno, ok. La última cosa, realmente, hay muchos, muchos posibilidades para aprender inglés, pero no, no hay muchas opciones para practicar inglés. Esta, Sharelingo, con Sharelingo ustedes pueden practicar con hablantes nativos. Está bien. Okay. muy bien gracias gracias a todos gracias James thank you okay we'll see you again soon Okay. good job good job Ronald yeah. that, that was a good job you did a great job buen trabajo <laughs> hey, pues. Yo solamente quiero decir algo, pues, me, me llama la atención um, como la idea ¿sí? de la creación del programa, uh -huh. pues, realmente es interesante, porque de hecho hace acogida por medio de las redes sociales, uh -huh. y de lo dijo, a un precio económico, uh -huh. en la cual la, la idea es traer... Invitar más gente también que quiera aprender el, el, el idioma y pues empezar desde cero y, y con ellos mismos socializarnos. Como sabemos Exacto. que nuestros compañeros tampoco, o sea, vamos a un nivel principiante. Sí. Traer más gente y, y socializar y conocer, pues, es muy grato conocer más personas, más culturas. ¿no? Sí. ya aquí he como a seis personas en... Y pues, sí. chévere, pues uno llegar a entablar una conversación con ustedes. Y pues, obviamente que hay gente que ya mire por ahí a David, a, a David Ugarte y a Cárcamo, pues se mira que ya han estudiado y dominan en inglés, pero pues la idea es hacer amigos, amistades sí. y compartir. Para empezar, ustedes van a practicar entre ellos un poquito. Después, ustedes sí. van a practicar con otras personas. Americanos en este grupo y últimamente ustedes van a hablar con extranjeros. Pero es un proceso. No quieren practicar inmediatamente con extranjeros hoy. No, claro que no. Es un proceso. Es un proceso. No. Necesita sí. coger confianza, claro. Y Cuando aprender. Si tiene la confianza, va a estar listo para hablar. Sí. OK, Esta, este grupo es pequeño, pero no es mi primera vez. Hemos tenido muchos, muchos grupos. Más de mil personas han tomado este programa aquí en Denver. OK, entonces no es mi primera vez. Uh -huh. Estamos aquí. Es, la, es mi primera vez con Nicaragua o Colombia. Bueno, well, no, no es mi primera vez con Colombia tampoco porque cuando fui a Colombia hace dos años um, tenía oh maybe 10, 8 o 10 clases de Xerlingo en Medellín. No hablaba mucho no, no, español. Sí. Ok. Thank you, gracias. Thank you! Gracias, gracias James. Gracias. Okay. Nos vemos próxima vez, ¿está bien? Escriba, por favor, si tiene preguntas o com comentarios, por favor, escríbalos en, uh, en Facebook, en el grupo, por favor. Comparte lo que necesitan, estamos aquí. Sí, siéntanse en confianza de, de transmitir cualquier duda. Eh, o como pasó aquí, eh, de, que Ana decía, el ejemplo de decir... Cómo se dice tal cosa o lo que sea, eh, pueden hacerlo. Eh, vamos a estar siempre para ayudarlos, para mejorar su inglés. Y a lo mejor las palabras que ustedes no saben, nosotros tampoco las sabemos y las podemos aprender juntos. Entonces, eh, seguimos aprendiendo todo. Y como ustedes saben, yo también estoy aprendiendo. Entonces, sí. no necesitan tener miedo y vergüenza de practicar conmigo. ¿Ok? ¿Bien? Ok. okay. Chao. Ok, bye. Chao.